Ahora sí está Cacho Garay conectado con nosotros en vivo desde Mendoza. Hola Cacho, acá hicimos una, una presentación de lo que es en, actualmente tu caso. ¿Hay algo que quieras corregir? ¿Estamos en lo correcto con lo que acabamos de contar? Eh, bueno, buen día señora. Muy Primero, buenos días. Eh, no, no, no, no, en todo. Eh, no, no. Hay... Eh, ahí se, se dicen cosas que no, no tienen absolutamente nada que ver con... ¿Por ejemplo? Con, eh, el, tema, el tema de las armas. Eh, tanto la señora como yo somos no aficionados, sino eh, eh, apasionados por las antigüedades. Esas las hemos comprado juntos. De hecho, toda la decoración de la casa, la, la hace ella siempre... Eh, y esas armas que ven ahí, hay unas que son eh, avancargas, se llaman, eh, unas del año 1700, fines del siglo eh, 1700, y otras de 1800. Está bien, pero ninguna que... de las armas funciona o alguna de ellas era apta para disparar. Esa, esas antiguas, antiguas, antiguas, no, eh, no están aptas lo de lo determinado ahora una pericia. No, a ellas Las no me refiero, son... pero en tu casa, en la... ¿existía algún arma apta para disparar sin el permiso para, para portar? ¿O para no, no, supimos ahora que doy, de estas escopetas viejas, hay dos que sí que estaban aptas, pero... Para, yo yo no, no, no sé manipular armas, claro pero igual no sé nadie podría tener un arma en la casa cuando no tiene la tenencia. La, la, la tenencia. Eh, Cacho, ¿cómo le va? Buen día, lo que pasa es que si usted tiene un arma, eh, si usted tiene un arma que sí está apta para el disparo y usted no es legalmente eh, tenedor o portador de ese arma, está cometiendo un delito. Claro. Es que no sabía, la compré en un mesón de una feria persa. Las compramos juntos. Está bien, pero eh, perdóneme, Cacho, no saber que uno está cometiendo un delito no significa que ese delito no se esté cometiendo. Claro. Más allá de que le soy sincero, eh, me parece un tema menor al lado de la denuncia claro. que le ha hecho eh, su pareja de violencia de género, Correcto. que me parece mucho más fuerte. Sí, eh, buen día. ¿Me permite un minutito la, la palabra? El abogado. Sí. Es el abogado de Cacho Garay. Sí, sí, sí. Adelante, doctor. Sí. Eh, ¿Cómo le va, Pamela? Buen día, ¿cómo le va el panel? Eh, bueno, es un, una sola cosita que quería aclarar mientras eh, estamos conversando, y es respecto a la calificación legal a que usted hizo referencia. No son amenazas coactivas. Ah, mm. eh, amenazas y, agravadas y son amenazas agravadas por el uso va, de arma. Ahí va. Porque bien, la, amenaza ah, coactiva, ahí va. la amenaza coactiva es otra figura jurídica de nuestro código penal que trae así una pena mucho más claro, elevada. Sí. Y bueno, pero. Se transforma doctor, aprovechemos. A, aprovechemos a, a Cacho, que es la persona que está imputada en esta situación. Cacho, cuéntenos usted su versión. Porque claro, usted, que dice? ¿Que no, eh, no, no perdón, la amenazó? ¿Que no se lleva mal? ¿Qué pero, fue lo que pasó en su casa? en lo que tiene que ver con la causa de eso habla el doctor, porque eh, yo, yo, yo, yo no sé de esto. Pero, pero perdóneme, Cacho, perdóneme, perdóneme, Cacho, yo entiendo que, me... que doctor, yo entiendo que hable el doctor, perdóneme, yo entiendo que usted quiera que hable la, el doctor, pero por ejemplo, ¿eh? Eh, su expareja dice que usted la amenazó, lo, la amenazó a ella con tirarla de un balcón. ¿Esto es cierto o no es cierto? Perdóneme, le vuelvo a repetir, respecto a lo que se refieren a los pormenores de la causa. Y todavía el señor Cacho Garay no ha prestado declaración indagatoria, razón por lo cual todo lo que pueda llegar a decir o que quede grabado o que quede escuchado va o poder ser utilizado en su contra, ¿correcto? ¿También? Muy bien, doctor, Cacho Garay. perdóneme, el doctor, el perdóneme claro, nuevamente claro, usted, claro. yo lo entiendo ahora si yo no amenacé con tirar a nadie del balcón, lo primero que hago es salir a decir no lo no, no, no hice eso, no, no, no, no, no, tal, no, no, tal cual, tal cual. Tal cual. Ya, ya el señor Cacho Garay eh, y se lo va a ratificar en este momento, niega rotundamente todos los hechos que se le están imputando. También se habla claro. de violencia claro. sexual. Bueno, pero Cacho, cacho, aprovechemos, un, un, doctor, con todo respeto, aprovechemos a Cacho, sí. que representa el 50% de una relación de una pareja, para que nos cuente qué pasaba, si todo esto es cierto, Cacho, si hubo algún tipo de pelea, de enfrentamiento, o usted lo niega. No, no es entrar en la intimidad, pero si no conocer esto, nada más. Miren, lo único que sucedió, esto a mí me ha caído como si estamos charlando nosotros ahora y de pronto a usted vienen y le dan un cachetazo de atrás en la oreja. Me ha pasado una cosa así. Nosotros íbamos, a, después de la temporada de la niega, a hacer en Semana Santa en, en Carlos Paz. Eh, Disculpen, no, no veo muy bien porque eh, justo, justo tenía que operarme este miércoles. Mm. Eh, de, de la vista. Y eh, ella me insistió tenía ella tenía una mala influencia con una persona cercana que ella se alejó de esa persona porque tenía eh, la ponía mal una persona, persona? que la ponía una, una amiga de ella amigas? con algunos problemas se lo trasladaba bueno ella se ponía mal se separó de esa amiga eh, eh, tuvo, hasta tuvo que hacer terapia abandonó la terapia, eh, tratamiento psiquiátrico, eh, eso lo puede corroborar el médico le, le fue sugerido por el médico eh, que siguiera con un eh, ¿cómo se llama? El otro médico que es? Eh, un forense eh, un médico no, forense un neurólogo un no, neurólogo no, no lo hizo, el tratamiento, pero la temporada anterior nosotros hicimos toda la costa y ella tuvo, debido a esa relación con esa señora que ella misma me decía, me tiene mal, me tiene mal, estuvo, cuando hacíamos la costa, estuvo, dejó, eh, no hizo varias funciones del verano pasado, uh -huh. no, no, no pudo hacer, en se le estuvo internada, con unos episodios eh, parecidos al pánico y no sé qué, no entiendo mucho de eso, pero yo estuve ahí con ella. También estuvo internada cuando enseñábamos la, la gira, las últimas diez funciones en las grutas también, sufrió el, ese, esos mismos cambios bruscos, estuvo bastante mal, estuvo en observación, no pudo hacer las actuaciones. Pero después volvió con el psiquiatra y estaba bien, y estaba todo bárbaro. qué pasó en Carlos Paz, todo... Cacho? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en Carlos Paz? ¿Eh? Porque eh, la denuncia, que es, de, digamos, el, el hecho que desencadena esta denuncia, supuestamente habría sido una pelea en Carlos Paz, eh, por lo que ella decide denunciar, que yo quiero repasar un poco también, porque ella denuncia sí, que Juli. Cacho Garay eh, también, eh, usted la hacía participar de fiestas sexuales en contra de su voluntad, que la amenazaba con el dinero, como ella trabajaba con usted, tampoco la dejaba... Podemos hacer una pausa acá. Sí. ¿Es real claro. lo que denuncia Verónica? Claro. Cacho, ¿vos la hacías participar eso, de fiestas eso, sexuales bien. en contra de su voluntad? Me permite, señora Pamela, eh, eso... Si sí, ha dicho eso, eso es un espanto. Claro. Eso, lo eso están es negando, un... porque es un espanto, pero es... ¿lo negamos o, eh, claro, o lo aceptamos? Claro. No, eso es un espanto que, que, que alguien lo mencione simplemente. No eh, es cierto. Niego estás... profundamente Bien. y me resulta realmente vomitivo, me resulta vomitivo si es que... Se cortó la Pero lo niega rotundamente. O sea, lo sí, ella, justamente, unos días antes, había retomado la relación con esas, con la señora que supuestamente a ella la altera tanto. Se claro, claro, juntaba y quiso, quiso que la lleváramos a Carlos Paz a, can, a cantar Dale. al escenario. Y le dije, no, no. No, no, no podemos traerla. Primero por una cuestión de presupuesto, segundo no es una, una no es una profesional eh, para nada. Bueno. ¿Vos Cacho, el hecho sabes que... que yo me negara que haya a que llevara a su amigo? Sí. ¿eh? Vos sabés que igual ahora van a ir a buscar a esta persona, claro, la podemos claro. nombrar, a qué se dedica, es, mm, al, al claro. abrir y a asum sumar claro. una persona a esta, entrev a esta entrevista es? la vamos a ir a buscar. Los medios la van a ir a buscar. Claro. Mm. ¿Quién es esta persona? Además de ser pero, amiga pero aparte, de ¿Quién es esta persona? Mire, no lo puedo decir por, por varias razones. Eh, primero, porque eh, primero está todo lo que diga el doctor. Pero el esposo eh, es una gran una gran persona. El esposo de esa señora. Sí, pero es que y parece no, un enigmático. ¿Quién no es el esposo? El esposo. No se entiende, claro. No se, no no se entiende. Se y al nombrar, no, nombrar doctor, sin nombrar, claro. igual van a salir los nombres. Mejor decirlo. Claro. Pero no lo voy a decir por la causa. No, no puedo, no, no, no puedo decirlo. Bueno, pero entonces ser. sigamos con las preguntas. Eh, hablamos de violencia sexual negada por Cacho Garay. Violencia económica también, ella dice que como trabajan juntos, Cacho, usted eh, la amenazaba con eh, dejarla sin trabajo, sin trabajo, con que no iba a pisar otro escenario en su vida, eh, además de violencia física, y esto lo que dice ella es, si bien yo la denuncia, la realizo, ahora esto viene de hace mucho tiempo, y me interesaba preguntarle también, Cacho, cómo es la relación que tiene hoy usted con su ex mujer porque claro. también están circulando algunas versiones sí. eh, de su ex mujer que habría dicho que por fin estas cosas sí. salen a la luz y Verónica o sea, se o sea, anima o sea. a denunciarlo. Claro. Sí. Bueno, ustedes eh, que conocen todo el ambiente pueden consultar a cualquier compañía productora de Buenos Aires del país el trato diferen diferencial que ha tenido ella siempre en el teatro. Es Cacho, más, ¿sabe lo que, que pasa? Es que, es que, si, que... Nosotros, si nosotros nos, nos, nos podemos referenciar a compañeros de trabajo, a claro. gente que nos contrata, la verdad es que podemos tener buena relación. Esto es un, un vínculo íntimo de pareja, de violencia, y quienes están hablando son las protagonistas, y usted también es el protagonista. Es interesante saber claro. qué pasa entre ustedes y qué siente usted ante lo que dicen estas mujeres. ¿Qué siento ante lo que dice ella? Me pregunta, sí, sí uh -huh. de las declaraciones y de la denuncia en sí, ¿no? De cómo lo pinta usted eh, bueno, en esta situación. José, no puedo. Yo, no, yo no le puedo, yo no le puedo explicar porque no puedo creer que sea la persona con la que yo estaba, ¿sí? con la que estábamos viviendo, con la que compartíamos todo, la música, el teatro, eh, eh, los viajes permanentes, constantemente. Eh, lo, el rescate de los perros que, que, que bueno compartir tantas cosas lindas yo no puedo creer que se trate de la misma persona ¿no? cacho no, cacho, no es la persona. cacho soy Carlos Monti eh, nosotros tenemos un audio de su ex mujer de Andrea que habla acerca de cómo fue su, su la relación suya con ella y habla desde un refugio también de mujeres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 y bueno, es un proceso esto pero sí voy a hablar y quiero hablar que se sepa la, la, toda la, la, la verdad y, y bueno, eso La señora bueno, es en un refugio Andrea. o sea, sí, claro. Cacho como Andrea. Verónica, está, claro. las dos en claro un en, en un refugio, ¿no? ¿Andrea en un refugio? Sí Vive... Mi ex vive a 15 cuadras de, de mi casa, donde yo estaba viviendo hasta ahora, porque no está, con mi hijo. Y tenemos una relación excelente. Y, sí. Uh, hoy hablé con mi hijo, anoche, y están en su casa y todo normal. No en un refugio. O sea, no en un refugio. ¿Usted dice que no conoce a quién habló acá? No es Andrea quien está hablando ahí. Es Verónica. Verónica, Bien, el audio que acabamos bueno, de escuchar verdad, es de Verónica, quien sí, realizó la denuncia no, no. por no. violencia sexual económica Buenas. y psicológica. Ella se encuentra en este momento en un refugio, ¿es así? Sí, no, no lo sé. Dice, eh, me dijeron que también me, me, me enviaron cosas de que eh, no tenía medios. Eh, yo voy a contarle una cosa, señora Pamela. Eh, Verónica pertenece a una familia de Córdoba de muchísimo dinero son empresarios, trabajan a nivel internacional viven en, viven en country viven en country, tienen cancha de golf cancha de polo todo, sí. según lo que ella siempre sí, igual me Cacho, ha contado. el refugio claro. para mujeres que se sienten vulnerables por la violencia es por la contención, es por la contención claro. no para vivir como claro. eso porque no tienen no, no las posibilidades económicas claro. puede tener todo lo que acabas de nombrar y sentirse con mucho miedo a ser agredida y necesita Exacto. un refugio como la palabra lo dice de contención sí. Sí. Eh, sí. Eh, Cacho, Cacho, eh, ella está viajando sí. permanente a visitar a su mamá Permanente claro. estaba viajando a visitarla a Córdoba. Claro. Cacho, eh, soy Luis Albinoni, ¿cómo te va? Eh, Hola. ¿Cómo estás, corazón? Bueno, nos conocemos, te conozco profesionalmente. Sí. Y bueno, profesionalmente sos un excelente compañero. Ahora el tema que estamos tratando acá, Cacho, es muy delicado porque es íntimo. Sí. Y... Eh, yo siento que recién dijiste que ella había tenido varios episodios de origen nervioso con psiquiatra, internada y después contaste que tenía una vida maravillosa que cantaban, eh, que disfrutaban y vos sabes que cuando una persona está con algunos problemas neurológicos este tipo de vida si tan feliz no ocurre, más si estaba con pánico y siento por otro lado que vos le achacás eh, este problema de tu esposa a una tercera persona que influyó sobre ella. Pero si vos tenés sí. un matrimonio maravilloso, además hace poquito que te casaste. <risa> y si estaban. claro, por eso, se conocen no hace mucho tiempo y poquito que se han casado. Y si llevan una relación así, o sea, vos tenés que salir a decir todo esto, pero tengo entendido o tener presente que todo esto que vos contaste tiene que estar certificado por los médicos. Esas entradas sí. a los hospitales, los tratamientos neurológicos, las pericias, ¿qué me decís? Sí, seguro, seguro en los archivos de los hospitales, en el hospital de, de, de, de, las, brut, de las Brutas y, y en una clínica de viaje. Uy, se cortó. Se cortó el audio. Eh, Está también, mm. se cortó el audio de Cacho en este momento. Podemos, ¿lo estamos conectando? Perfecto. Tenemos una comunicación telefónica con José Manuel Fitz, él es el abogado de la víctima. Mm. Muy buenos días, José Manuel. Te saludamos desde Desayuno Americano. ¿Nos escuchás? José Manuel Fitz es el abogado de la víctima. Sí, buen día, Jamela. No muy bueno, sé si me escuchás bien. Muy buenos días. Estabas escuchando ¿Qué tal? la entrevista. No alcanzo a escuchar, ¿cómo? ¿No llegaste a escuchar la entrevista, digo, junto a Cacho Garay? No, Pamela, sinceramente no alcancé a escuchar, estaba con sí. los medios y bien. viendo algunas cosas del expediente. Doctor, sí, cuéntenos, eh, más allá de la cuestión expediente y jurídica, para la gente que nos está escuchando y viendo con atención, ¿qué es lo que ustedes denuncian? Bien, eh, acá hay dos escenarios que si bien son distintos, porque las jurisdicciones son distintas, Córdoba y Mendoza... Eh, son conexas, porque hay dos denuncias. Una originada en la ciudad de Villa Carlos Paz, el día domingo, por Verónica, la cual siento que están minimizando, no ustedes, por supuesto, sino la opinión en general, y la otra en la provincia de Mendoza, que sería como una réplica ampliada de los hechos. Lo importante es que, Verónica, en las dos denuncias, Carlos Paz y Mendoza, eh, refiere amenazas, abusos, principalmente refiere el hecho ocurrido en Villa Carlos Paz que entiendo que el señor Garay minimiza, de lo cual el hotel está de testigo, hay periodistas de testigo y el hotel mismo activó un protocolo de seguridad en donde apartó al señor Garay de la habitación. ¿Por qué razón? ¿Lo que pasó? En... Razón? ¿Cómo? ¿Qué pasó, puede doctor? describir lo que ocurrió esa esa tarde, esa noche en el Hotel de Córdoba? Sí, eh, Verónica refiere que ocurrió una discusión, violencia, eso está todo descrito en sí. la denuncia presentada, y que los dueños del hotel o el dueño del hotel activa un protocolo de seguridad, sí. ponen un guardia a la puerta, revisan sí. la pieza, estaba toda desordenada, mm. y al señor Garay le pidieron que se retire de la misma. Hasta, sí. hasta lo que tengo entendido, el señor no puso reparo y al otro día se fue a la provincia de Mendoza. Sí, igual. No sé si pues, a mí me, me gustaría también, digo, tenemos la oportunidad claro, de escuchar las dos, las partes, dos partes, porque claro. esto no deja de ser una denuncia que se está investigando, y hay algo que se llama política de género, donde uh -huh. por protocolo está correcto lo que sucedió. Claro. No significa que esto lo determine culpable. Claro. Claro, me gustaría escuchar a sí. Cacho Garay y también a su letrado. Sí, Cacho, ¿qué pensás de lo que acaba de decir José Manuel, el abogado de la víctima? No, respecto a la denuncia, no, no a la causa no voy a responder nada, pero niego totalmente, niego absolutamente que, que haya sucedido nada de lo que se menciona. Eh, eh, eh, Verónica lo que cuenta detalles de la pelea es que, eh, Cacho, usted se empieza a burlar, que comienzan una conversación, que usted se empieza a burlar de familiares de ella que habían sufrido abuso, que ella se indigna, dice, ya ahí fue mi límite, exploté, eh, usted la empieza a agredir... Ahí es donde la amenaza con tirarla por el balcón. ¿No le tiró un vaso con agua le tira un también? un vaso con sí, agua cara. por la cara. Claro. ¿Esto sí. sí. O sea, esta, esta es la, esto es lo que consta en la denuncia de... ¿Por qué no le preguntase. Sí. Cacho, ¿esto eh. existió? No, no, no voy a responder absolutamente nada. Niego, niego lo que dice, porque... Todo, todo lo que tenga que ver con esto lo tiene lo tiene el doctor Romero, lo, lo tiene plasmado, está plasmado eh, en capturas. Y es solamente eh, él, va de, eh, él va a hablar sobre el tema. Cacho. Todo lo otro, niego absolutamente todo lo, lo, lo denunciado. Pero Cacho, o... Cacho, hay una pericia psicológica sí. de Verónica, donde dio como resultado que el riesgo de la violencia física dio grave. ¿Estás al tanto de esto? Eh, no, no, no, no, pero sé eh, de, de, de, de, de su infancia y adolescencia, hace cosas que también únicamente las charlo con el doctor. Perfecto. Que, ha, que le han pasado. Cacho, ¿le puedo hacer una pregunta con todo respeto? Porque el abogado de, de su ex mujer dice que hubo un incidente en un hotel de Córdoba y que se activó un protocolo y por el mismo... A usted le pidieron que desalojara, que se fuera, que abandonara el hotel. ¿Esto existió? ¿A usted la gente del hotel le pidió que se fuera? El doctor tiene todas las pruebas que tienen que ver con eso. El doctor Romero tiene todas las pruebas que tienen que ver con eso. ¿Y el doctor qué dice con respecto a esto? Sí, efectivamente... Buen día, ¿cómo les va? Efectivamente, eh, conforme y han sido solicitadas a Córdoba, eh, si bien no le corresponde esta defensa técnica adjuntar esas pruebas porque se trataría de dos hechos cometidos en dos jurisdicciones distintas la de Córdoba uno y la de Mendoza otro en la de Córdoba interviene la justicia de Córdoba obviamente y no se acumulan ambas causas por una cuestión de jurisdicción y competencia mm. Mm. el asunto es el siguiente, cuando se imputa en Córdoba que todavía no ha sido imputado pero sí hemos estado a derecho en la provincia de Córdoba cuando se lo impute y ejerce el derecho de defensa, ahí va a presentar todas las pruebas que hagan a su derecho. En su caso, los testimonios de las personas del hotel, las filmaciones, los eh, testigos que pueden haber presenciado o no la situación, a que hace referencia a la denuncia. Pero doctor, Pero perdóneme, doctor, perdóneme. uno cubre casos judiciales todo el tiempo. Yo entiendo que eh, para usted en el trabajo técnico tiene que esperar la imputación formal, la citación y en ese caso hacer el descargo probatorio. Pero si la verdad es que no sucedió nada, usted tranquilamente nos puede decir miren, yo no, tengo las no pruebas. no pasó corta, nada, en cuanto se me corta. imputen, en cuanto lo imputen, en cuanto me pidan, voy a demostrar claro, que no. no se activó se el protocolo corta de seguridad. Se cortó todo el audio. Otra vez, por favor, Gustavo. No, le decía, doctor, que yo entiendo los tiempos procesales que usted quiere eh, resguardar, pero está claro que si uno es inocente absolutamente esa situación, lo que dice es, no pasó nada de esto no me en echaron, cuanto no, llegue no, vale. eh, la imputación y tenga que hacer el descargo, lo voy a demostrar, que no es lo que usted nos está diciendo, usted nos está diciendo solamente cuando me llegue la imputación yo voy claro. a ir a bueno, responderle a la A la propósito de esto, Cacho, usted en este tiempo, más allá de los consejos sí, de, de, de los, de los abogados... Mil, un, un, segundito, de doctor, un segundito, doctor, un le voy una pregunta, Cacho. Sí. Más allá de la cuestión del abogado y los consejos, Cacho, ¿a usted no se le ocurrió en algún momento, doctor Ana, de, de agarrar el celular, mandarle un mensaje, hablar y decirle qué, qué está pasando entre nosotros ante esta situación tan brutal donde me acusan de todo y tengo que pagar una fianza? ¿No se le ocurrió? ¿A, ¿Llamarle a quién? ¿A su mujer o ex-mujer? A Verónica. A Verónica. Yo me entero, te... ella cuando eh, nosotros charlamos y... Y cuando yo tenía que viajar a Mendoza, eh, todo bien. Eh, ella tenía que viajar al día siguiente. Dice, eh, eh, ¿y dónde me quedo? Y acá está, en el hotel, en el, el crucero, un hotel cinco estrellas. Ahí le digo, acá tenés todo el alojamiento, tenés. Eh, la comida tiene ese claro. remis de la producción a, a disposición. Dice, no no tengo plata, inmediatamente le transfiero que tengo la transferencia hecha. Mm -hmm. ¿no? Y ella viajaba el, el lunes eh, de regreso a casa, todo normal. Lo otro, me, me, yo me lo... Claro. Pero, me sorprende acá en Mendoza a mí eso. Claro, claro, claro. claro. Lo, lo, lo digo porque, más allá de, como decís vos, bien, Pamela, hay dos partes. Por supuesto claro. que se activa un protocolo por claro. una cuestión de género que la Argentina respetamos y le prestamos mucha atención. Pero hay dos posiciones ante un mismo caso. Claro. Y gente que convivió hasta hace un, Ahora, un tiempo. Ahora, tras la decisión allá, de la ¿no? justicia, sí, Cacho, cogito. que usted no puede volver a su hogar, ¿en dónde está viviendo? Eh, y en otro lugar, en casa de un amigo. Bien. Porque la justicia determinó sí. que se fuera de la casa. Sí. Que se fuera del hogar sí, que no es el en común. ¿Perdón? Quiero preguntarle a José Manuel Fitz, el abogado de, de Verónica, ¿es real que Verónica se encuentra en un refugio en este momento? ¿Cómo está ella hoy? Sí, Pamela, es Verónica se encuentra en un refugio transitorio, por supuesto, y hoy se encuentra... ...no bien, pero un poquito mejor... ...tale así que ella subió un video a su Instagram... Eh, ...que es Bambi, por Latina, guión bajo Macías... ...para el que lo quiera ver... ...y lo cierto, independientemente... ...yo no me quiero meter con el colega... ...el defensor del señor Garay... ...él tiene que hacer una defensa... Eh, ...lo cierto es que las medidas se están cumpliendo... ...al señor le encontraron armas... Aunque Verónica me dice que faltan tres mínimo, eh, armas con las que él la amenazaba. Se cortó el audio También lo excluyeron vez. del hogar. O sea. Mm. Yo... Perdón. Sí, ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Sí. Otra vez, por favor. Perdón. Porque Entonces, se cortó lo la cierto audio. es que.. Eh, eh, Verónica dice Bien, que disculpa, faltan tres Pamela, armas, pero todo. igualmente las armas se encontraron y fue detenido por el uso de armas que no podías eh, bueno, tener en el hogar. ¿eh? Pero decías algo y se cortó el audio. Tomo un poco lo que usted dice. Sí, tomo lo que usted acaba de decir, Pamela, porque es real. Las armas con las que él habría amenazado a Verónica se encontraron porque el allanamiento dio positivo. Y segundo, para un tema menor, la exclusión del hogar está, es correcto. Yo ya tengo el documento donde lo excluyen al hogar. Y que para retirar la documentación y sus enseres personales, tiene que haber una consigna policial y Verónica tiene que estar presente. Sí. O sea, yo no. Yo yo entiendo decía, las defensas. no, no pero la me, eh, Doctor, entiendo las defensas de las dos partes, por eso les agradezco a los dos que sigan presentes en la entrevista para, para si hay algo que no sea correcto se pueda aclarar entiendo que están en plena eh, disputa no es, es, digo está, es, están están investigando están en plena investigación entonces uh -huh. que Verónica haya tenido un problema psiquiátrico como dijeron, con ataques de pánico por lo que estuvo medicada y que dejó de tomar la medicación, no quita que no podría haber sido violentada en su momento y sentirse, este, haber sentido esta violencia de género. Una cosa no quita la otra. otra, como que tampoco significa que existieran armas que hayan sido utilizadas para la amenaza. Digo, la, entiendo las defensas perfectamente, pero no estamos emitiendo ningún tipo de juicio de valor. Sí, Cacho, Gustavo. le quería preguntar, más allá de cómo termina esta causa judicial, no está ni en nosotros, está en la justicia determinar qué fue lo que sucedió, quién dice la verdad y quién miente. ¿Cómo cree que esto le afecta a su carrera artística? Eh, como pasa, como sucede... Eh como sucede siempre en, en, este, en este bendito en este bendito país, que parece que hubiera todo un, un aparato gigantesco que prohíba a la gente trabajar en libertad. Eh, hemos bajado todo lo que estaba programado, todo lo que somos? estaba programado, ya o sea que la fuente de, de trabajo eh, eh, en este momento estamos en cero. Eh, bueno. ¿Por qué cacho? Eh, Lo que estás diciendo cacho eh, es que todas las eh? fechas que tenías programadas se tuvieron que dar de baja. ¿Por qué? Eh, por, por, de acuerdo con todos los productores, de acuerdo con todos los productores decidimos bajarlos porque esto por miedo a un scratch, eh, por miedo a que la gente no, no concurra. No. Por... No, no, señora, yo, yo, yo no tengo no un escrache. Mire, ayer cuando salgo de la dependencia policial, habían muchos medios y la, la calle principal de Luján de Cuyo era una caravana de vehículos constantes haciendo su vida normal, y, y, y tocábamos bocina y gritos de apoyo y en la y, calle... Hay mucha gente, gente que te apoya, eh, eso es real, hay mucha teatro, gente que te apoya... Teatro. Claro que sí. sí. Toda la no toda entendí la gente por qué se dio de baja, por qué se dieron de baja las fechas para, para entender. ¿Por qué? Y porque lo, lo, los productores con, consideran que eh, hasta que eh, se encienda la luz sobre esto, este margen de duda eh, dice, puede, per, puede perjudicarnos. Eh, yo en realidad yo había decidido que sí, digo, sí, vayamos. Eh, vayamos a cada fecha, pero bueno, el que apuesta es el productor, claro, el que invierte el es el que, productor. Claro, el que pon, se pone en, en riesgo esto. Tenemos el descargo en, ah, en Instagram, descarga. Verónica. A ver, vamos a verlo. yo sí, Hola, tengo soy Verónica doctor. mami Macías. Me encuentro en un refugio, eh, asistida, eh, protegida por un, por un gran equipo. Eh, quiero agradecerles a todas las personas que se preocuparon por mí, quiero decirles que estoy mejor y que voy a hablar cuando me sienta bien, cuando me sienta capaz de poder hablar, porque es un momento muy difícil para mí, tuve que ser muy valiente para hacer lo que hice, y bueno, Decirles a muchas personas también que no tengan miedo de hablar, que sé sí que es muy doloroso, que cuesta mucho, pero que se puede salir adelante y que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Y así tengas miedo, tenés que hacerlo lo mismo, porque es tu vida y es lo único que, que importa. Bien. Quiero quiero darle un cierre a esto, Cacho, la oportunidad de aclarar algo más, agradecerte, das la cara, te pudimos preguntar absolutamente todo, la justicia seguirá investigando, ¿querés decir algo más? Sí señora, que estoy estoy a derecho y salgo salgo a la calle con la frente levantada y, y le, le, a quien le pido... Eh, disculpas al público que nos acompañó y nos acompaña y me acompañan siempre como la acompañaron a ella y a la gente en la calle por este mal trago, pero la gente en la calle me saluda me abrazan, me dicen estamos con vos, te conocemos a vos, la conocemos a ella y por eso estoy a derecho pero tengo la conciencia tranquila tengo la conciencia tranquila y, y la tristeza es por, por los familiares porque eh, son son quienes más sufren eh, este tipo este tipo de cosas tan desagradables bueno muy bien